Actualmente en la comunidad Contapyme somos más de 50.000 miembros que deseamos como profesionales crecer día a día asistiendo a los cursos gratuitos que ofrece la comunidad. Recuerde que este evento es posible gracias al software Contapyme el software contable para Pymes Líder NIF en Colombia. El día de hoy tendremos la primera sesión del curso sobre facturación electrónica. Esta sesión estará dividida en dos partes. En la primera parte contaremos con la intervención del primer proveedor tecnológico con el cual cuenta Contapyme para la emisión de facturación electrónica. En esta primera parte pues vamos a ver como la parte teórica y la parte sobre implementación y cómo ha sido la reglamentación de la facturación electrónica en Colombia. Y en la segunda parte contaremos con la intervención del gerente comercial de Insof, quien nos mostrará en vivo y en directo y en primicia para todos ustedes cómo se ha implementado la facturación electrónica con ContaPyme. Es decir, van a ver en vivo y en tiempo real cómo se registra una factura electrónica con ContaPyme. Adicionalmente, también veremos cómo se registran las notas crédito, cuando se realiza devolución parcial o cuando se realiza una anulación de la factura. Ya en la sesión del día de mañana vamos a tener una sesión solo sobre respuesta a las preguntas que ustedes realicen en la sesión del día de hoy. Vamos a tener un consultorio sobre facturación electrónica. Entonces, en la primera sesión del día de hoy contaremos con la intervención del primer proveedor tecnológico para facturación electrónica con el cual cuenta con DAPIME y es la empresa The Factory HKA. Esta es una compañía pionera y líder en facturación electrónica con más de seis años de experiencia e en implementación en, tema, en este tema de facturación electrónica en países como Perú, Colombia, México y Ecuador. Además de diferentes líneas de negocio en varios mercados en otros países como Brasil, Panamá, Estados Unidos y Argentina. Es una de las primeras empresas autorizadas por la DIAN como proveedor tecnológico de facturación electrónica para Colombia mediante la resolución 2542 perdón expedida en el año 2017, esto gracias a su experiencia e infraestructura tecnológica de vanguardia, la cual permite hasta 290.000 transacciones diarias, además de su catálogo de soluciones escalables a cualquier empresa. Vamos entonces a dar inicio con la primera parte de la sesión del día de hoy.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 y lleve un control total, con TAPIME, siempre un paso adelante, espérelo muy pronto. El día de hoy contaremos con la participación del ingeniero Juan Carlos Zambrano, quien se desempeña como gerente de tecnología en The Factory HKA. El ingeniero Juan Carlos es ingeniero eléctrico de la Universidad Nacional Experimental de Táchira en Venezuela, Cuenta con una amplia experiencia en la implementación de software y plataformas tecnológicas para varios sectores, tanto públicos como privados. Ha desempeñado cargos directivos y estratégicos en empresas como Intel Consistent CA en Venezuela, el CNE de Venezuela y The Factory HK. Adicionalmente, cuenta con una amplia experiencia en liderazgo de proyectos tecnológicos y empresariales que involucran distintos entornos y lenguajes de desarrollo orientados a análisis como R, SQL y Java. Es líder de proyectos de desarrollo de software y utilidades en The Factory HKA, Adicionalmente es especialista en implementación fiscal de facturación electrónica y máquinas fiscales. Ingeniero Juan Carlos, muy buenos días y bienvenido a esta sesión sobre eh, facturación electrónica. Buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a dar paso para que el ingeniero inicie con la temática de la sesión del día de hoy. Sí, buen día. Vamos a participar hoy en el curso virtual gratuito de facturación electrónica, patrocinado por Contapyme, con participación de Factoria HKA. Mi nombre es Juan Carlos Zambrano, soy gerente de tecnología de Factoria HKA, empresa que tiene por core de negocio la implementación de control fiscal en varios países en América Latina. Los objetivos que tenemos en este curso son entender qué es la facturación electrónica diferenciar la facturación electrónica de la implantación de un control fiscal responder a qué debo hacer para cumplir la normativa orientar en cómo voy a entregar las facturas cómo las voy a recibir y visualizar procesos afectados en la implementación de la factura electrónica vamos a ver qué es la factura electrónica el marco legal de la facturación electrónica, cuál va a ser la evolución de este marco legal, quién es de HKA, implementación del proceso de facturación electrónica, infraestructura y seguridad que ofrecemos, los servicios y la alianza entre de Factoria HKA e INSOF. Comencemos con qué es factura electrónica. La factura electrónica es sencillamente emitir como un documento digital lo que tradicionalmente conocemos como factura. Hemos conocido tradicionalmente a la factura como el documento o el papel donde se registran los servicios correspondientes a la entrega y la prestación de bienes o la entrega de productos. La facturación electrónica es sustituir este elemento papel y en un documento digital emitir exactamente la misma información. Por lo que no debemos ver la factura electrónica como algo distinto a sustituir el medio donde se registran estos productos y servicios. Sin embargo, todo proyecto de facturación electrónica impuesta por un órgano tributario del Estado incluye un control fiscal. El proyecto de facturación electrónica adelantado por la DIAN incluye un control fiscal. Este control fiscal está basado principalmente en la implantación de controles técnicos como la presencia del CUFE, la representación gráfica con un QR, la firma digital en el documento y debe estar enmarcada la factura electrónica en una estructura VL, que es una estructura directa para representar procesos de negocio sobre XML. Adicionalmente a esto, el control fiscal también afecta a los procesos, como que los laxos de tiempos están normados, los actores están normados y auditados y adicionalmente la DIAN va a ser receptora de todos los documentos electrónicos generados en el proceso comercial. Por ello, podemos hablar de que su visualización a futuro será una fiscalización por datos. ¿Qué beneficios trae la factura electrónica? La factura electrónica trae por beneficios la reducción de costos, dado que al entregarse electrónicamente reducimos el el esfuerzo y el costo del delivery es consultable en línea tenemos cobros más eficientes hay optimización en los procesos dado su entorno digital, su ambiente digital protegemos el medio ambiente somos más ecológicos al emitir factura electrónica y es mucho más robusta la trazabilidad de esta información la factura electrónica en sí es un XML un XML que debe cumplir con todos los parámetros necesarios y emitidos por la DIAN. En este XML colocamos la información correspondiente a el emisor, el receptor, los productos y servicios, los impuestos y cualquier información de negocio que, que requiramos en ella. Adicionalmente la DIAN implementó un mecanismo de seguridad sobre dicho documento que es el firmado digital bajo el protocolo SADES-EPES existe un código en todo proceso de facturación electrónica colombiano que de, permite validar que dicha factura fue emitida con los procedimientos adecuados este código CUFE es eh, un elemento de seguridad que está implementado como parte del control fiscal todo documento xml puede ser expresado como una representación gráfica esta representación gráfica es lo que tradicionalmente hemos venido acostumbrado a ver como una factura sin embargo una representación gráfica no es la factura electrónica la factura en este momento es el xml una representación gráfica es un medio para facilitar a las personas a visualizar qué información está contenida dentro de la factura podemos ver un ejemplo de representación gráfica donde están los elementos de control como el QR, la identificación de la numeración y el, la presencia del CUFE. Para abordar la, la visualización y los cambios culturales a futuro que deben venir con la facturación electrónica tenemos que ver que ahora nuestros datos están en dos elementos. Están en la factura, que es el XML, y están en la representación gráfica. Probablemente en un inicio en la implementación de facturación electrónica veamos que en la representación gráfica hay una gran cantidad de información de negocio, porque es lo que estamos acostumbrados y el XML estará lleno principalmente de la información exigida por normativa pero tenemos que evolucionar en el futuro para que poco a poco la representación gráfica sea más un elemento visual y auxiliar y de verdad quien represente la transacción sea el XML. la representación gráfica puede visualizarse desde dos puntos de interés está el interés del emisor y el interés del receptor el interés del emisor en la representación gráfica puede incorporar publicidad, imágenes de publicidad, información adicional, hipervínculos de pago, la legalidad de la representación gráfica, el diseño elegante que represente la marca de, de, del emisor. El interés del receptor en la representación gráfica es que sea legible, que sea legal, que sea una, eh, que sea una opción física del documento electrónico pero siempre debemos observar que no es la factura. Cuando hablamos del XML, en este momento el interés de emisor principalmente se basará en cumplir la normativa. Sin embargo, donde hay mayor beneficio en el uso de este formato de factura es en el receptor. El interés del receptor es que en el XML contenga seriales, fechas de pago, cuentas de pago, órdenes de compra y toda la información que automáticamente pueda hacer uso en el proceso de recepción para contrastarlo con su inventario, con sus procesos de aceptación, con sus procesos de workflow o con sus procesos de pago. El marco legal de facturación electrónica está principalmente normado por el Decreto 2242 de la DIAN. Desde el 24 de diciembre del 2015, este decreto establece los términos de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica, con fines de masificación y control fiscal. El decreto 1349 establece la circulación de la factura electrónica como título valor y permite a la DIAN establecer la obligación de facturar electrónicamente. La resolución 55 adopta sistemas técnicos de control de facturación relacionados con la numeración de las facturas. Y la resolución 19 señala los procedimientos que deben agotar y los requisitos que deben cumplir los sujetos del ámbito de este decreto y dispone otros aspectos en relación con la facturación electrónica. La ley 1819 del 29 de diciembre del 2016 en su parágrafo transitorio primero Indica, los requisitos, condiciones y procedimientos establecidos en el presente artículo serán reglamentados por el Gobierno Nacional. Entretanto, aplicarán las disposiciones que regulen la materia antes de la entrada en vigencia de la presente ley. El párrafo el transitorio segundo indica los contribuyentes obligados a declarar y pagar el IVA y el impuesto al consumo deberán expedir factura electrónica a partir del 1 de enero del 2019 en, términ, en los términos que establezca el reglamento durante las vigencias fiscales del 2017 y 2018 los contribuyentes obligados por las autoridades tributarias para expedir factura electrónica serán seleccionados bajo un criterio sectorial conforme al alto riesgo de evasión identificando en el mismo y del menor esfuerzo para su implementación. Durante el año 2018 en curso veremos a la DIAN incorporar progresivamente contribuyentes al modelo de facturación electrónica. La facturación electrónica aplica a la persona natural o jurídica seleccionada por la DIAN, a los voluntarios y cuánto tiempo deben, deben eh, implementar la facturación electrónica una vez obligados. Tienen dos lapsos de tiempo. El primero, desde que llega la notificación, ejecutan el proceso de la habilitación para el que tienen tres meses y posteriormente cuentan con tres meses hasta que implementan la transmisión oficial de factura electrónica. Todo para un lapso continuo de seis meses. Hoy en día, la factura electrónica está legislada por el 2242 los laxos de tiempo de implementación están en la ley 1819 sin embargo ya en la reforma tributaria la ley 1819 expresa una evolución al modelo de facturación electrónica el modelo de facturación electrónica incorporará un nuevo actor que es el proveedor autorizado de validación que colaborará con la DIAN en vestido con, con la autoridad que ésta le otorga para validar las facturas como debidamente emitidas y correctamente validadas Ese modelo es el próximo a implementar dentro de facturación electrónica un punto particular a analizar en el modelo de facturación electrónica es el escenario POS los documentos equivalentes no entran en el concepto de factura electrónica sin embargo queremos hacer ver el articulado al respecto, en el decreto 2242, en su artículo 16, indica otros documentos equivalentes de la factura electrónica, mientras no se modifiquen las disposiciones vigentes, podrán utilizarse los otros documentos equivalentes en las condiciones actuales. El obligado a facturar electrónicamente podrá continuar utilizando los tiquetes de máquinas registradoras POS, cuando su modelo de negocio lo requiera. En estos casos, cuando el adquiriente sea un responsable del impuesto sobre las ventas del régimen común, si lo requiere para efectos de impuestos descontables, podrá solicitar la factura correspondiente. En este evento, el obligado a facturar electrónicamente deberá expedirle factura electrónica en las condiciones del presente decreto. Es importante hacer ver que la resolución de facturación y la numeración que tenemos en este momento es la que identifica cuál es el modelo de factura que estoy emitiendo en la resolución POS o en el articulado de emisión POS debemos tener precisión de que a, de alguna forma cuando estemos obligados a facturar electrónicamente al cliente poder expedirle factura electrónica así nuestro trabajo recurrente ocurra por medio de documento equivalente Desmitica, desmitificando la factura electrónica queremos identificar unos tips de cierta información que queremos clarificar en este curso una factura electrónica en PDF firmado, escaneado, se considera una factura electrónica no es correcto, no corresponde a esta normativa. ¿Se obliga a conservar una copia física de la factura electrónica? No es correcto, la factura es un documento digital, por lo tanto su almacenamiento es digital. ¿La firma escaneada tiene el mismo valor que una firma digital? No es correcto, la firma, digi la firma escaneada es una imagen, la firma digital proviene de... Algoritmos criptográficos que robustecen la seguridad de ese proceso de firmado. ¿La firma digital es obligatoria para el proceso de facturación electrónica? Es correcto. ¿Se debe solicitar la autorización de numeración para las notas de crédito? No es necesario se debe realizar un trámite para la numeración si sí, de la numeración actual perderá vigencia una vez comencemos a trabajar en facturación electrónica y debemos solicitar numeración nueva para este proceso al cliente se debe entregar el original de la factura electrónica al ser un documento digital todas las replicaciones del documento digital son un documento original la firma digital que entrega la DIAN sirve para firmar la factura electrónica, no es correcto, debe incorporar un certificado digital con las especificaciones exigidas por la DIAN para la emisión de factura electrónica. La factura electrónica aplica para sistemas POS, como hemos visto recientemente, los documentos equivalentes siguen teniendo validez, no entran dentro de la vigencia de facturación electrónica, solo salvo excepciones ya definidas. ¿Quién es de Factoria HK. Somos especialistas y líderes en desarrollo de soluciones fiscales, las cuales abarcan tanto factura electrónica como máquinas fiscales. Tenemos soluciones fiscales en países de América Latina correspondientes a máquinas fiscales, que incluyen Brasil, Venezuela, República Dominicana, Panamá, Argentina y Curazao. Adicionalmente, en el mundo de la factura electrónica llevamos seis años trabajando en México y posteriormente dicha tecnología la hemos incorporado a los mercados de Perú, Ecuador y en este momento en Colombia con el cambio de legislación. Somos proveedores tecnológicos autorizados por la DIAN. Indica el articulado que habilitar la Sociedad de Factoria Checada Colombia, SAS, identificada con GELNIT 900390126 como proveedor tecnológico. Identificamos también nuestra participación en la prueba piloto de la DIAN y con resultados muy satisfactorios implementación para hablar de factura electrónica en, en, en un contexto de, de factory HK, hablamos de la integración de un ERP con nuestra tecnología de implementación del control fiscal el ERP se comunica con nuestra solución que prestada como software como servicio en nube y en nuestra solución el ERP puede depositar todos los datos correspondientes a la facturación. En nuestra solución eh, vamos a incorporar la validación de estos datos, vamos a eh, construir el XML, vamos a implementar el control fiscal, vamos a construir una representación gráfica, vamos a a hacer el delivery de la factura ante el adquiriente y vamos a captar los estatus correspondientes a aceptación, recepción o rechazo del adquiriente la facturación electrónica en contapyme, en el RP puede implementarse como una facturación nativa el proceso actual que ejecutamos de facturación no debe cambiar o su cambio debe ser leve para la implementación de facturación electrónica exactamente el mismo proceso el mismo menú y las mismas actividades que ejecutamos para una facturación en físico debemos ejecutarlas para una facturación electrónica sin embargo en backend subyacente lo que está haciendo la solución es que en vez de emitir la factura por una impresora, va a ejecutar todo el ciclo de vida que, que he explicado, para que el XML normado, legal y avalado llegue al adquiriente y se implemente el control fiscal y la DIAN también cuente con dicha información. La facturación electrónica es un proceso que lleva cambios dentro de la empresa. Tenemos que analizar qué cambios van a afectar en mi empresa la implementación de la factura electrónica. Tenemos que hablar de cambios en sistemas, como hemos visto la estrategia de Factura HK a través de integraciones con los RP es que este cambio sea Minimizado, tenemos que evaluar los cambios de los procesos, los procesos de ventas, facturación, sistemas, cobro, compras, tesorería, administración, contabilidad y jurídicos. Todos en mayor o menor medida se verán afectados, por lo que es importante analizar cómo están mis procesos hoy y cómo deben prepararse para facturación electrónica. Para ello les solicitamos que conversen con eh, un aliado o un especialista en facturación electrónica si tienen alguna duda. También debemos preparar al talento humano, a nuestro equipo y a nuestra organización para la facturación electrónica, dado que hay ciertos procesos que cambiarán. Eh, un ejemplo muy natural de este proceso es que una factura emitida con error ya está en la DIAN, por lo que inmediatamente se identifique el error debemos generar una nota de crédito correspondiente porque le hemos indicado a la DIAN que la factura errónea fue una venta válida y que nos comprometemos a pagar dicho impuesto, por lo que debemos usar los procesos normativos adecuados ante la DIAN para indicar que dicho documento tuvo un error particular. Hay con facturación electrónica importantes oportunidades de mejoras. Existe un delivery electrónico, es un puente natural para el pago electrónico hablamos de automatización de los procesos experiencia de usuario y podemos implementar en base a esta automatización muchos indicadores de gestión de comerciales o de procesos o de calidad por lo que la facturación electrónica va a ser algo que va a cambiar la empresa colombiana en el transcurso de los subsiguientes años sin embargo como recomendación de nosotros especialistas en factura electrónica es que el alcance sea delimitado y que paso a paso eficientemente llevemos la factura electrónica hacia esta visión de oportunidad de negocios que se nos puede ocurrir. Un contribuyente para ser facturador electrónico debe en primera instancia inscribirse ante la DIAM Ejecutar un proceso ante el sistema y el portal de la DIAN en donde se inscribe como facturador electrónico. Posteriormente debe configurar en nuestra solución su información tributaria para emitir factura electrónica. En esa información debe contar con su logo, su razón social, características de sucursales así como la numeración avalada por la DIAN y debe adquirir un certificado digital para poder hacer el proceso de, de firmado digital del documento electrónico En el materia de seguridad e infraestructura nuestro modelo de implementación del control fiscal es por medio de software como servicio en tal sentido nuestra plataforma en nube está cubierta con estándares de calidad y de seguridad de la información muy altos la DIAN nos exige la certificación ISO 27001 para darle mayor garantía a este mercado y a este proceso de la seguridad que ofrezcamos los proveedores tecnológicos y adicionalmente usamos protocolos seguros como HTTPS eh, cifrados AES y otros particulares. A nivel de infraestructura, de factory hk ha implementado su solución en infraestructura como servicio, teniendo personal especializado en monitoreo, capacidad de respuesta, tienen enlaces duales, eh, tenemos in eh, infraestructura redundante, todo por una empresa especializada en la entrega de infraestructura de punta para soluciones como la que implementamos hay servicios complementarios a factura electrónica en una factura electrónica en un proceso de factura electrónica natural básico un proveedor puede emitirle una factura electrónica a un contribuyente vía un correo electrónico. El contribuyente al recibir dicho XML puede acceder a él como la entrega y el radicado de una factura. Sin embargo, hay soluciones más robustas que el correo electrónico como un portal de proveedores, donde podemos establecer procesos de radicación y asegurar una comunicación clara entre el proceso de recepción, aceptación, planificación de pago y ejecución del pago con el proveedor. Adicionalmente, este contribuyente también puede emitir factura electrónica de la forma más natural que es vía el correo electrónico, pero algunos contribuyentes pueden optar por la necesidad de incorporar a su solución un portal de adquirientes. Dicho portal de adquirientes le permite a la persona que está recibiendo el producto o el servicio, ir hacia un lugar, descargar la factura electrónica, hacer la aceptación de dicha factura y es posible también que tenga servicios asociados al pago electrónico de dicha factura. Una visión a futuro de la factura electrónica y es donde visualizamos el efecto que tendrá eh, el, el XML en unos años en el mercado colombiano, es que la factura electrónica esperamos se convierta en una bandeja de entrada de un correo electrónico tal y cual como hoy en día nos llegan correos adicionales y vamos identificando en una bandeja de entrada cuáles son los correos que están llegando en un momento futuro las facturas deben llegar con las mismas características me debe llegar una factura de un proveedor x me debe llegar con un monto relacionado a una orden de compra inclusive puedo tener los estatus internos de dicha factura, puedo identificar cuándo he planificado el pago puedo identificar su consistencia con la orden de compra puedo planificar su consistencia con el presupuesto, puedo planificar inclusive o visualizar si esa factura ha circulado como título valor y tiene un tenedor distinto a futuro el modelo de facturación electrónica incorpora una automatización del proceso de recepción y gestión de la factura que esperamos beneficia a todo el comercio. Otra visualización a futuro de la factura electrónica es que el ciudadano podrá tener una aplicación móvil donde reciba todas las facturas electrónicas. En dicha aplicación móvil, el ciudadano podrá contar con las facturas del colegio, facturas de salud, facturas correspondientes a vivienda o toda factura asociada a su declaración de impuestos sobre la renta. Entonces un ciudadano tendrá un archivo de toda su factura y verá en esto el apoyo para tramitar sus procesos tributarios mucho más fácilmente. La alianza de DeFactory Factory HKA con ISOF es una alianza estratégica. The Factory HKA siempre ha planteado robustecer los GRP para que implementen el control fiscal y al contribuyente el cambio se vea minimizado el impacto de la implementación de facturación electrónica. De facto HKA cuenta con especialistas en control fiscal, se encarga de la implementación del control fiscal y del delivery del do documento electrónico, es responsable por la estabilidad de la solución y los ajustes de cambios por ley. Conta PYME e Insoft implementa de forma muy sencilla el control fiscal para el contribuyente sin cambios drásticos al proceso actual. El cliente sigue viendo su misma pantalla y proceso de generación de facturas y subyacente y de forma natural está implementado el control fiscal. Cuando el RP ofrece la emisión de factura electrónica brinda los reportes, gestiona los estatus, maneja las excepciones, es cuando denominamos que hay una integración nativa, porque el ERP le está entregando toda la solución de facturación electrónica al contribuyente. De facto, el siempre le recomendará a los contribuyentes una integración nativa, dado que es la mejor solución que puede obtener. Muchas gracias. Está buscando un software contable fácil de manejar. Su software actual cumple con sus expectativas. ¿Ya implementó las NIF?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 contables, financieros y comerciales en tiempo real y personalícenos de acuerdo a sus necesidades Crecemos con usted, inicie con los módulos básicos y escale en la medida que su negocio lo requiera genere copias de seguridad automáticas y guárdelas en la nube importe y exporte sus datos e información desde Excel lo acompañamos con asesores expertos que le darán un soporte técnico 5 estrellas, actualice sus conocimientos, asista a nuestras jornadas de capacitación virtual gratuita programadas de manera permanente. Acceda a un software contable siempre a la vanguardia con las últimas actualizaciones tributarias y los nuevos desarrollos. ContaPyme más que un software administrativo y contable, una solución empresarial para pymes. Ingeniero Juan Carlos, muchísimas gracias por su intervención en el tema sobre facturación electrónica. Sabemos que pues apenas está como la reglamentación para empezar a implementar y que son muchas las dudas que tienen en este momento pues todas las personas que en sí emiten facturación. Es correcto. Bueno, esperamos que esto haya podido aclarar algunas dudas. Estamos totalmente a su disposición para ofrecer una gran solución a toda la comunidad. Bueno, doctor eh, Ingeniero, muchísimas gracias e invitamos a todos los asistentes para que nos sigan acompañando ya que vamos a tener la segunda parte de esta sesión donde vamos a ver cómo es la implementación práctica de facturación electrónica en Contapini. Entonces los invitamos para que nos acompañen en un momentico, ya regresamos. Bueno, muchísimas gracias a todos por continuar con nosotros. Vamos a dar entonces inicio a la segunda parte de la sesión del día de hoy, en la cual nos acompañará el ingeniero Alejandro Tor. El ingeniero Alejandro es administrador de sistemas informáticos de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con 11 años de experiencia en Insof, casa desarrolladora del software Contapime y también del software AgroWin. Se ha desempeñado en diferentes áreas como soporte técnico, al igual que en el departamento comercial. El ingeniero Alejandro también es líder del grupo NIF de Insoft, es experto en la sistematización de contabilidad NIF, software contable y administrativo. También cuenta con una importante experiencia como capacitador en automatización de las NIF en temas relacionados con estados financieros, propiedad planta y equipo, activos disponibles para la venta NIF. Adicionalmente es certificador de Contapime y actualmente se desempeña como gerente comercial y líder de distribuidores de INSOP. Ingeniero Alejandro, bienvenido. Muchas gracias Marcela, muchas gracias a todas las personas que están conectadas. La idea es tener una presentación también de lo que es la facturación electrónica dentro del sistema Conta Pyme. Bueno, entonces vamos a dar inicio con la temática eh, que nos presentará el ingeniero Alejandro. ¿Preocupado con la presentación de información exógena a la DIAN? Tranquilo, Contapime lo hace en tres pasos. Primero, elija el formato a presentar e indique el periodo para generar la información. Segundo, Contapime genera una tabla con la información exógena a presentar, según los movimientos del periodo. Revísela y complementela si es necesario. Tercero, Genere el archivo XML y prevalídelo con el mismo sistema de validación establecido por la DIAN. Aceptar y listo. Podrás subir el archivo XML a la página de la DIAN sin problemas. Contapime. Simple, rápido y fácil de usar. Bueno, bienvenidos para esta segunda parte de la presentación que tenemos el día de hoy. Vamos a continuar con el tema de facturación electrónica, pero conociéndolo ya desde el punto de vista del sistema Contapyme. Antes de iniciar y conocer cómo es la estructura de facturación electrónica dentro del software, vamos a recordar algunos puntos claves de la facturación electrónica y también conocer cómo hacer las facturas electrónicas con Contapyme recordemos primero tipos de facturas que se tienen originalmente se empezaron por facturas en tarunario luego por máquinas registradoras pos y ahora tenemos facturas por computador como las que emite el sistema Contapyme. estas facturas requieren una resolución especial por parte de la dian y uno a través de el sistema genera la facturación de todos los productos y servicios e imprime también la factura, bien sean diferentes formatos, media hoja, hoja completa o la imprime en PDF para enviar al cliente directamente. Pero tenemos un nuevo concepto que es la factura electrónica. ¿Qué es la factura electrónica? También es una factura que se emite a través de un software, de un eh, dispositivo electrónico y esta factura emite un archivo en formato xml y también la representación gráfica de ese archivo xml ya en un momento vamos a analizar esos dos conceptos que es el formato xml y que es la representación gráfica miremos cómo es el proceso actual de una factura tenemos una empresa y tenemos un cliente la, la empresa le vendió al cliente y ya le va a hacer el envío de la factura tiene que imprimir la factura y por lo regular se imprime en dos copias. Una para archivar, para guardar dentro de la misma empresa y la otra pues para enviar al cliente directamente. Por lo tanto implica que hay que hacer una guía para poder enviar, hay un proceso de empaque, hay que contratar el servicio para hacer el envío y ya hacer el despacho. Todo ese concepto implica a una empresa costos. Y eso es lo que la facturación electrónica quiere evitar. Tanto proceso y tanto costo. Uno de los objetivos que la facturación electrónica quiere evitar. Pero también vamos a mirar que para poder empezar con la facturación electrónica debemos identificar unos actores. ¿Cuáles son esos actores principales dentro de la facturación electrónica? Tenemos al facturador electrónico que es la misma empresa que en la gráfica anterior vimos. Tenemos al adquiriente, que es el cliente, lo conocemos. Tenemos también a la DIAN, siempre está dentro del proceso de facturación, pero tenemos un concepto que es proveedor tecnológico. Vamos a analizar cada uno de ellos. ¿Quién es el facturador electrónico? Como dice allí el texto, es una persona natural o jurídica que según el estatuto tributario tiene la obligación de facturar. Esa persona puede optar por la facturación electrónica. Algunos son obligados, otros pueden ser voluntarios. O también puede ser una persona natural o jurídica que sin tener la obligación tributaria de expedir factura, opta por emitir la factura electrónica. Conozcamos ahora el otro actor, el proveedor tecnológico. Esta persona o empresa puede ser la entidad que presta todos los servicios relacionados a la facturación electrónica. ¿Como cuáles? Entregar la documentación a la DIAN. Almacenar el documento electrónico. Y tratar de indicar si el cliente recibió el documento, lo aceptó o lo rechazó. Para poder ser proveedor tecnológico, se tuvo que haber hecho un proceso de cumplimiento de unos requerimientos ante la DIAN. Ahora, ¿quién es el adquiriente? El adquiriente es la persona natural o jurídica, o jurídica que recibe la factura electrónica. Este la puede recibir, rechazar cuando sea el caso, de pronto algo no está consistente dentro de la factura, la puede aceptar y también pues la conserva para su posterior exhibición. Y como sabemos, la DIAN, pues la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es la entidad que se encarga de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias en Colombia ya tenemos entonces los cuatro actores facturador electrónico, proveedor tecnológico, adquiriente y bien ahora miremos en un diagrama cómo interactúan estos actores tenemos la empresa que es el facturador electrónico tenemos al cliente que es el adquiriente tenemos el proveedor tecnológico y tenemos a la DIAN. ¿Cómo inicia el proceso? Se hace una venta hacia un cliente, por lo tanto se va a emitir la factura. La empresa entonces, todos los datos que tiene registrados de la factura, se los envía al proveedor tecnológico. ¿Qué hace el proveedor tecnológico? Genera con esa información que la empresa le entregó, la factura en formato XML y también la representación gráfica de dicha factura. La factura XML la envía directamente a la DIAN, pero la factura XML y la representación gráfica se la envía también al cliente. ¿Qué hace el cliente con esta información? la chequea, analiza si está de acuerdo manda un acuse de recibo ese acuse de recibo le llega al proveedor tecnológico este proveedor tecnológico lo que hace es en su base de datos donde tiene todo el registro de las facturas enviadas que donde está el almacenamiento de ellas actualiza el estado de esa factura donde ya no pasa a ser enviada sino también aceptada y esa información viaja de nuevo hacia la empresa con el acuse de recibo ese es el diagrama de la factura electrónica. Ahora bien, si la empresa tiene ContaPyme, todo este proceso se hace de forma automática, es integrado y al instante. Mire que hay una gran ventaja allí. ContaPyme integra todo este manejo. Analicemos ahora sí la factura electrónica. Hace un momento les hablaba de que se genera un archivo XML, el XML es una especificación técnica que permite definir etiquetas personalizadas para describir, organizar y almacenar datos dentro de un documento, una etiqueta es como una marca hecha directamente en el documento que indica una parte que contiene información puntual. Miremos allí en la imagen cómo, por ejemplo, podemos identificar datos como el remitente y el destinatario. Son etiquetas muy específicas que indican claramente una información dentro de un contenido o dentro de un documento. Esto parece como un árbol con trozos de información. Eso es un archivo XML. ¿Qué debe cumplir el XML? Debe cumplir con los parámetros de la DIAN, con todo lo que se exige en la facturación. Todos los datos de una factura, los datos de quién la emite, a quién se le emite, los costos, los impuestos, deben estar discriminados dentro del archivo XML. Debe contener una firma electrónica para poder tener un control de autenticidad del documento. Y también entra un concepto nuevo que es el código único de factura electrónica llamado CUFE ya vamos a mirar en un momento qué significa esto la, fa la factura XML tiene entonces una firma electrónica y qué es esa firma electrónica esta firma electrónica es algo que permite identificar al firmante de manera inequívoca esta firma asegura la integridad del documento firmado muy importante pero para poder firmar un documento se requiere un certificado digital ¿y qué es ese certificado digital? el certificado digital es algo que se entrega por una entidad de certificación nacional la ONAC ese certificado que permite? el certificado identifica tanto a la entidad de certificación digital que lo expide como al suscriptor este certificado digital contiene una clave pública del documento Clave que es necesaria para la verificación de la autenticidad del de emisor Y la integridad de todo el contenido que contiene esa factura electrónica Ahora, el otro concepto que estábamos chequeando El CUFE, Código Único de Factura Electrónica ¿Qué es? El CUFE es un código o un texto encriptado ese texto contiene todos los datos más relevantes de la factura electrónica. Esto está indicado en el numeral 6 del artículo 2 del decreto 2242 del 2015. Ahora, ¿qué permite ese CUFE? Permite identificar de manera inequívoca también una transacción comercial. Y es un mecanismo para validar la integridad y la autenticidad de la factura electrónica. Ahora, ¿qué contiene el CUFE? Contiene el número de la factura, la fecha de la factura, el valor de la factura sin el IVA, el valor del IVA, el valor de otros impuestos que tengan allí dentro de la factura, el NID del facturador, el tipo de adquiriente que es y el identificador del adquiriente. Y además contiene algo que se llama la clave técnica. ¿Y qué es la clave técnica? La clave técnica es un código que la Dian Entrega directamente a la empresa que va a emitir factura electrónica Cuando va y le dice, señores Dian, yo voy a ser facturador electrónico Hace todo el proceso, le entregan una resolución Y después esta persona solicita un rango de numeración y un prefijo Con esa información, la Dian le entrega una clave técnica Esos datos vienen almacenados dentro del de CUFE El código único de factura electrónica Nuevamente, entonces, sigamos analizando la factura electrónica. La factura tiene una representación gráfica, tal como muestra en la imagen. ¿Qué debe contener esa representación gráfica? Contiene los datos completos de la factura. También debe tener y cumplir toda la información que la DIAN exige. Pero, miremos allí, tiene gráficamente el CUFE. Ya hace un momento explicamos qué es pero aparece un nuevo punto relevante que es el código QR está dentro de la representación gráfica y ¿qué es el QR? el QR es un código de barras bidimensional que almacena datos codificados ese QR debe estar registrado en todas las hojas de la representación gráfica de la factura electrónica pero ¿qué contiene ese QR? Contiene nuevamente el número de la factura, la fecha de la factura, el NID del facturador, el ID del adquiriente, el valor de la factura, el valor del IVA, el valor de otros impuestos y adicionalmente contiene el CUFE. Entonces, miren cómo ya se van lazando dentro de la representación gráfica los nuevos conceptos que hemos trabajado: CUFE y el QR. Hagamos un comparativo entre la factura en formato XML y la representación gráfica, miren allí está se puede ver como dentro del archivo XML hay datos directamente de la factura de la representación gráfica los datos de quien emite la factura del cliente que es el adquiriente los conceptos o los productos y servicios que se están facturando los impuestos, en sí toda la información que está dentro de esa estructura como un árbol están en la representación gráfica Eso de ahora en adelante Se llama factura electrónica El archivo XML Y su representación gráfica Muy bien, ahora miremos ¿Quiénes están obligados a facturar? Bueno, están obligados a facturar Las personas naturales o jurídicas Que según el estatuto tributario Tienen la obligación De facturar a estas personas se les denomina OFE, obligados a facturar electrónicamente. Tienen una fecha límite para entregar la facturación electrónica o empezar con la facturación electrónica, que es el 29 de junio del 2018. También tenemos en otro grupo las personas naturales o jurídicas que según el estatuto tributario se ofrecieron voluntariamente para facturar electrónicamente. Estas personas, una vez eh, fueron aceptadas, tienen seis meses para implementar la factura electrónica. Al igual, también existen las personas naturales o jurídicas que sin tener la obligación tributaria de facturar, optaron voluntariamente por facturar electrónicamente. Estas también tienen seis meses contados a partir de de su aceptación como voluntarios en la factura electrónica y hace poco el 6 de febrero del 2018 se firmó la resolución donde se indicaba la facturación electrónica para grandes contribuyentes allí se estipula que a partir de el primero de septiembre del 2018 grandes contribuyentes deben empezar a facturar electrónicamente Sería muy importante visitar en las páginas de internet, conocer la, el listado de las empresas que están allí catalogadas como grandes contribuyentes, porque pues hay un, un gran, una gran opción si usted o su empresa es grande, pues que esté dentro de ellas. Sin embargo, si no está catalogada dentro de alguno de los grupos anteriores, recordemos que la fecha límite para empezar con la factura electrónica es el 1 de enero del 2019 ...según se indicó en la resolución 72 de diciembre del 2017. Ahora, verifiquemos cuáles son los documentos electrónicos que debemos presentar. Bueno, iniciamos con la factura de venta... ...también las notas crédito, es decir, como las devoluciones a una factura total o parcialmente... ...y las notas débito cuando son mayores valores a una factura... Se debe tener en cuenta que las notas de contabilidad no aplican como documento electrónico. Es muy común que a veces en las empresas en Colombia utilicen ese concepto de nota contabil de contabilidad para registrar devoluciones o mayores valores a las facturas. Recalquemos entonces que esas notas de contabilidad no corresponden a un documento electrónico. ¿Cuáles son los pasos para implementar la factura electrónica? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es seleccionar al proveedor tecnológico. En este caso, como dentro de la empresa, nosotros ya tenemos una alianza estratégica con la empresa de Factory HK. Este sería el proveedor tecnológico. Segundo paso, registrar, registrarnos como facturadores electrónicos voluntarios ante la DIAN. En ese registro como facturadores electrónicos debemos asociar al proveedor tecnológico que en el paso anterior escogimos. Tercero, debemos esperar de la DIAN la resolución que nos habilita para facturar electrónicamente. Allí es un tiempo que nosotros tenemos que dejar y destinar para que la DIAN nos envíe una respuesta. También, una vez tenemos esa habilitación de, de facturador electrónico, debemos esperar de la DIAN el RUT actualizado con la responsabilidad de facturador electrónico. O sea, allí hay que actualizar el RUT. Si la DIAN no nos lo envía, el representante legal de la empresa, con la resolución que nos dieron en el numeral 3, debe ir directamente a la DIAN y solicitar que le actualicen el RUT con la responsabilidad de facturador electrónico punto 5 se debe solicitar a la DIAN el rango y el prefijo de numeración para la facturación electrónica esos puntos se realizan directamente desde la empresa o con la empresa y la DIAN ahora, ¿qué podemos hacer en simultánea? por eso está marcado de otro color otro paso, el paso 6. Debemos tramitar la adquisición del certificado digital. Ya explicamos que era un certificado digital y es lo que me va a permitir a mí poder firmar las facturas electrónicamente. Paso 7. Debemos registrar ante el proveedor tecnológico que ya seleccionamos en el numeral 1, el rango de la numeración, el prefijo y el certificado digital. Para poder ya después configurar directamente en Contapyme La facturación electrónica, el rango de numeración, el prefijo y empezar Teniendo esos puntos claros, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer facturas electrónicas en Contapyme. Manos a la obra, iniciamos entonces ya directamente Cómo es el proceso de facturación electrónica Antes de pasar a la factura Veo que hay algunas personas conectadas que nos hacen algunas preguntas acerca del sistema Contapyme Pues conozcamos primero qué es Contapyme, a grosso modo Recordemos que Contapyme, más que un software administrativo y contable Es una completa solución empresarial para las empresas comerciales y manufactureras de Colombia O en general para todas las pymes Cuenta con diferentes módulos, desde la parte de contabilidad, pasando por la parte de cartera, proveedores, activos, presupuesto, costos de producción y en especial lo que nos vamos a centrar en este momento es en la parte de facturación. Contapyme entonces permite integrar diferentes áreas dentro de la empresa a través de una misma solución empresarial. Ahora sí, ya habiendo indicado que es Contapyme, pasemos directamente entonces al software. Bueno, estamos ya dentro del sistema Contapime. Para quien no lo conoce, esta es la interfaz del software. Va a poder ver que es una interfaz que parece a la de Office 2007 y Office 2010. Que manejamos a través de cintas de opciones. Mire que allí al ubicarse en un menú, en la parte superior, cambian las opciones internas. Esto pues permite una fácil navegación dentro del sistema. Vamos a ingresar a lo que nosotros denominamos manejador de operaciones. Dentro de ese manejador de operaciones se ven las, las diferentes transacciones o documentos que a través de los diferentes módulos que el sistema ContaPyMe tiene se pueden registrar. Todo el día dentro de las empresas se registran compras, ventas, abonos, recibos, gastos. Allí a través de este asistente podemos registrar toda la información. Pero en especial, para el tema de la factura electrónica, vamos a ingresar a la operación facturación y ventas del módulo de inventarios, compras y facturación. Voy a maximizar un poco. Allí la factura, pues podrán tener en cuenta algo. Se debe configurar para que contenga el prefijo y la numeración que cuando solicitamos a la DIAN ser facturadores electrónicos nos entregaron. Debemos indicar esa información dentro de la factura. Pero ya el proceso como tal de factura electrónica dentro del sistema, usted como usuario final que va a administrar el software, no debe preocuparse por algún concepto. Simplemente el sistema ya tiene la integración hacia la facturación electrónica. Usted operativamente, ¿qué tiene que hacer? El mismo proceso, simplemente. Escoja al cliente que le va a facturar, escojamos por ejemplo al señor Alberto García, Configúrele el vendedor o la bodega de la cual va a sacar los productos, escoja el listado de los productos o servicios que va a emitir y facturar, vamos a escoger por ejemplo un disco duro, disco duro externo. Y vamos a decirle siguiente, si tengo pues alguna observación, recordemos que esto, todo esto es configurable, si tengo observaciones para la factura las indico, si no pues entonces paso siguiente, si tengo otros ingresos como por ejemplo voy a facturar allí mismo o le voy a cobrar el flete, si no pues entonces puedo omitir esta información y también ocultar este paso y allí pues el sistema nos calcula automáticamente el impuesto relacionado con la factura y la forma de pago como se va a realizar. El cliente nos puede pagar de contado o caja, nos puede hacer una transferencia al banco o se genera una cuenta por cobrar. Hasta aquí los pasos de facturación electrónica. Uno podrá decir, no, es que es lo mismo, mire que estamos haciendo la misma actividad. Importante, voy a activar una opción para que se procese la transacción, es decir, para que quede una vez almacenada en la contabilidad. Y le voy a decir finalizar. Cuando se dice finalizar, el sistema nos saca una confirmación. ¿Está seguro de enviar el documento electrónico, factura de venta, a la persona? Nosotros le decimos, sí. ¿Qué está haciendo el sistema en ese momento? Está enviando hacia un correo electrónico de la persona, del cliente, la información, un email. Aquí hago un paréntesis antes de mostrar qué es lo que hizo. Es muy importante y eso pónganlo en alguna parte de, lo resalten todos los clientes que dentro de una empresa se tienen y se va a trabajar con facturación electrónica necesitamos conocer un correo electrónico de las personas porque a ese correo electrónico es que le va a llegar la factura electrónica vamos a indicarle entonces que sí y ya el sistema lo que hizo automáticamente allí con esa validación fue emitir la factura enlazarla directamente con el área de contabilidad con la cartera pero en especial algo como tiene una integración con el, con el proveedor tecnológico envió esta factura hacia el proveedor tecnológico recordemos el diagrama que hace un momento vimos la empresa a través de Contapyme mandó la factura hacia el proveedor tecnológico el proveedor tecnológico qué es lo que está haciendo o qué fue lo que hizo cuando recibió la factura electrónica entonces miremos lo que fue lo que hizo voy a ingresar a la página de internet de el proveedor tecnológico que en este caso es la empresa de Factory HK. dentro de la página de ellos, dentro de un portal que usted como cliente va a tener va a poder ver que hay una factura electrónica nuevamente cambiémonos hacia el sistema para mirar cuál es es la factura número 1, que termina en 143 en el portal va a ver que allí está la factura factura que termina en 143 para el señor Alberto García y dice que está enviada acuse está a la espera quiere decir que el cliente todavía no ha revisado su correo electrónico ni le ha marcado que ya recibió la factura o que la rechazó Está pendiente entonces todo el proceso Esta información la estoy viendo desde el portal del proveedor tecnológico Pero he aquí un gran desarrollo de Contapime No solamente es la conexión que se está haciendo con la empresa No solamente es la conexión que se está haciendo con el proveedor tecnológico No, no es, no es, no es uno de los plus que se tiene sino que directamente desde Contapyme hay una nueva opción que se desarrolló para el tema de facturación electrónica o documentos electrónicos que es un explorador de documentos electrónicos desde el mismo software usted va a poder analizar que por ejemplo, vamos a refrescar aquí que por ejemplo tenemos el documento, la factura que termina en 143 enviada al tercero Alberto García pero miren, la misma información, si está recibida, aceptada, rechazada, si requiere nota crédito o algún comentario, o la fecha y la hora de la última actualización, no están. ¿Por qué? Porque el cliente todavía no la ha revisado desde su correo electrónico. Gran ventaja porque usted a través de este explorador de documentos electrónicos va a poder tener el control de todos y cada uno de los documentos electrónicos que ha enviado y conocer su estado ahora bien, como tenemos que simular que somos también cliente me voy a ingresar a la cuenta de correo electrónico donde se le envió la información al cliente ya la tengo abierta, también el correo electrónico voy a decirle refrescar y pues miren que allí me llega un correo electrónico Enviado directamente por el proveedor tecnológico Me dice a través de una plantilla que podemos personalizar También directamente dentro del sistema Llega y dice Estimado señor Alberto García Usted ha recibido un documento electrónico El documento electrónico es la factura número tal tal tal Que termina en 143 Allí dentro del documento electrónico Miren que está Está el documento con la representación gráfica y vamos a darle clic la representación gráfica de la factura que contiene lo que vimos en las diapositivas y lo que ya nos explicaron también desde la parte de la conferencia tiene toda la información de la empresa los datos del emisor tiene los datos del adquiriente tiene el código QR es más, si ustedes en este momento a través de un celular Pueden escoger a través de un lector de código QR Podrían simplemente coger el celular Leer la imagen e inmediatamente Como lo va a escanear el celular Va a aparecer toda la información que ya vimos que implica Y que tiene un código QR Tiene todos los datos de los impuestos Y también tiene el CUFE El código único de facturación electrónica Esta es la representación gráfica que el cliente va a poder analizar y va a decir, sí, yo estoy comprando este producto, sí, estoy de acuerdo. Representación gráfica. Ahora, miremos que también está el archivo XML. Vamos a darle clic... ...y en el archivo XML... ...pues está toda la estructura que ya vimos que representa un XML... ...como un árbol con diferentes trozos de información... ...con etiquetas... ...donde internamente pues tiene una estructura... ...donde se representan los datos de quien emite la factura... ...de quien la recibe... ...de los productos y servicios... ...de los impuestos, los valores... ...de la firma electrónica... ...del CUFE... ...y esa información para dónde se fue... No solamente le llegó al cliente, sino que el proveedor tecnológico inmediatamente esta factura en formato XML ya la envió a la DIAN. Por lo tanto, entonces ya directamente en la DIAN conocen que hay una factura que se registró. Este es el archivo XML. Ya como es muy difícil para la persona interpretar un archivo XML, por eso es que se representa gráficamente la factura. La persona la ve y miren que hay una opción que dice acuse de recibo. Cuando yo le digo acuse de recibo, ¿qué quiere decir? Que la persona, el cliente, puede indicar si acepta, rechaza o deja en verificación la factura. Por ejemplo, vamos a marcarle aceptada y vamos a ponerle un comentario. Vamos a decirle envío de productos satisfactorio y enviar el acuse de recibo ya fue enviado satisfactoriamente miren que allí que está haciendo en el diagrama el proveedor tecnológico le había enviado al cliente la factura en XML y también en PDF la representación gráfica el cliente lo chequeó, le mandó el acuse de recibo al proveedor tecnológico. ¿Qué papel juega con tapime allí? Inmediatamente cuando entra ese acuse de recibo, con tapime a través de su conexión integrador nativo desde el sistema, analiza ese estado y va en su explorador y actualiza su información. Entonces, miremos lo primero dentro del portal de... El, de del proveedor tecnológico vamos a decirle f5 para actualizar y miremos que la factura 143 nos dice que ya fue enviado recibido y aprobado con una observación envío de productos satisfactorio pero nuevamente vámonos hacia el sistema contapyme y digámosle actualizar estado vamos a decirle actualizar estado a todos los documentos esperemos que él directamente se está comunicando en línea con el proveedor tecnológico ¿Y que muestra? Ya nos indica, mire, Alberto García Recibido Y aceptado Es más, en comentarios Está la información que el cliente Directamente puso, envío de productos Satisfactorio Visor PDF Ah, yo quiero ver la factura en PDF Que le envió, la representación gráfica Con el código QR y con toda la información Del CUFE, la aquí está directamente desde el explorador de documentos electrónicos de Contapime estamos viendo todo tenemos el control de la facturación electrónica excelente también tenemos el visor del archivo XML miren cómo a través del software se está haciendo la integración directamente con la factura electrónica vamos a cerrar el explorador Ahora, vamos a volver a hacer otra factura de venta, pero vamos a decirle, por ejemplo, que la rechaza directamente el cliente. Cuando se rechaza una factura de venta, algo muy importante sucede, y es que se tiene que hacer el otro documento electrónico. ¿Cuál? La nota crédito. Y aquí ya tenemos que de pronto cambiar un chip dentro de la empresa. Originalmente, o se ha conocido en algunas empresas, donde simplemente llega y se emite una factura y la persona dice, no, eh, yo ya la imprimí y la estoy imprimiendo por computador pero la empresa dice, el cliente dice, no, vea, cámbienme los datos de la factura yo ya no quiero esta información, esta no es mi dirección de envío mi, mi, mi, mi información de correspondencia no es esta o no, yo le voy a devolver entonces eh, un producto porque no me va a llevar este, más bien entonces compremos no 5 unidades sino 4 las empresas como lo utilizan directamente a través del software pues vienen y dicen ah venga yo dentro como le acabé de hacer la factura, venga yo la entro, la modifico eh, y vuelvo y se la imprimo y queda con el mismo número de factura, no, porque recordemos que ahora cuando se hace la factura se envía esa información hacia la DIAN, implicaría que si esa factura ya fue enviada hacia la DIAN que no tiene que ser de forma inmediata también la normatividad indica que yo tengo hasta 48 horas para reportarle a la DIAN la factura que se le emite pero si ya fue reportada yo ya no puedo olímpicamente venir y decir venga modifico la cambio, vuelvo y la imprimo y la, y la envío no, implica hacerle una devolución una nota crédito entonces vamos a hacer ese ejercicio Miremos nuevamente entonces, entremos dentro del manejador de operaciones a la parte de ventas, facturación y ventas, vamos a entrar a la factura, como tengo el mismo correo electrónico relacionado pues con diferentes personas, vamos a escoger por ejemplo al señor Mario Sánchez y le voy a indicar que le vamos a facturar unos productos. a escoger dos productos distintos siguiente observaciones, fletes no voy a enviar forma de pago de contado y digámosle también entonces lo procesar esto como para que me quede una vez en línea la, la factura finalizar ¿está seguro de enviar el documento electrónico? sí, y también me va a hacer una confirmación de enviar hacia el email del cliente, toda la información de la, del xml y de la factura todo esto es configurable, yo le puedo decir al sistema que me pregunte o no me pregunte y que automáticamente envíe la información en este caso ya tenemos entonces la factura 144 para el señor Mario Sánchez si ingresamos al explorador de documentos electrónicos dentro de ContaPyme y le decimos refrescar, miremos que allí está la factura 144 todavía no está marcada como recibido, como recibido, aceptado, rechazado o si requiere nota crédito simplemente ya se generó el documento electrónico como ya sabemos entonces que se envió la factura 144 ingresemos al el correo electrónico y allí vamos a ver que ahí está el correo electrónico con la factura número 144 pero entonces en el acuse de recibo le voy a indicar que no fue aceptada, sino que fue rechazada. Y en las observaciones voy a indicar devolución total por productos en mal estado. Enviar. El envío fue satisfactorio. Cerremos allí. ¿Qué podemos chequear? Directamente en el portal Si queremos entrar al portal del proveedor tecnológico Le decimos F5 para actualizar Dice la factura 144 ¿Qué pasó con ella? Fue recibida, pero fue rechazada Y nos indica que es una devolución total por productos en mal estado pero, nuevamente, la gran ventaja de Contapyme y de su integración a través de servicios web, casi nativa, es nativa directamente entre el proveedor tecnológico, podemos directamente revisar cómo, si actualizamos estado, para todos los documentos, esa factura 144 que no estaba marcada como recibida ni aceptada, ahora se indica que la factura fue recibida pero fue rechazada y que requiere nota crédito por lo tanto tenemos que entrar a hacer una devolución de la venta ya no simplemente es decir venga yo anulo y ya no tengo que hacer la devolución ¿Por qué tengo que hacer la devolución porque esa devolución implica que le tengo que notificar a la DIAN que el cliente me rechazó la factura eso es importantísimo tengo que tener un contacto a través de, de mis documentos electrónicos, notificaciones con la DIAN, si una factura tiene algún valor adicional o hay que descontar algo, hay que hacerle una notificación. Por eso es importante, dentro de los documentos electrónicos, que estaban esos tres. Vamos a ingresar entonces dentro del sistema ContapyME y a través del módulo de inventarios, compras y facturación, a través de la operación de devolución en ventas, Hacemos la devolución en venta para esta factura que termina en $144. Entonces vamos a hacerla. ventas, devolución en venta y allí vamos a escoger, importante, vamos a maximizar acá, importante, escoger la referencia. ¿A cuál documento se le va a hacer la nota crédito, la nota de devolución? es la factura que termina en 144 automáticamente el sistema recogió toda la información el cliente, el vendedor, los productos y con los temas de la facturación electrónica ya hay un listado directo de motivos que están estandarizados que eso no es que se inventen ya están estandarizados de por qué se está haciendo la devolución o la nota crédito acá entonces podemos indicar anulación de factura electrónica porque pues se va a hacer completa vamos a indicarle siguiente se pueden poner demás observaciones internas para control de la empresa porque se está haciendo dicha devolución tengo que cargar entonces el valor asociado al impuesto en este caso pues cargamos automáticamente el IVA que se hace en la devolución y de dónde estoy sacando la plata en este caso de la cuenta de caja, aquí pues voy a indicarle, para dejar de una vez configurado, cuál es la cuenta de caja. Y si manejo flujos de efectivo, pues también podría eh, hacer entonces la configuración. Pero, algo importante es, cuando guardo la transacción, la devolución, le voy a decir finalizar. ¿Está seguro de enviar el documento electrónico? Le voy a decir que sí. Y allí pues el sistema lo que va a hacer es que va a ser como esa notificación al señor Mario Sánchez al correo de dicha devolución o anulación de la factura. Queda la transacción registrada, por lo tanto dentro del explorador de documentos electrónicos, yo ya puedo entrar y decirle refrescar y va a quedar allí también una devolución. ¿Cuál? Vamos a mirar, ¿qué número tenía la devolución? es la devolución, la nota crédito 6013 termina en 6013 allí está, devolución o nota crédito 6013 está el visor directamente, por si yo quiero conocer eh, el archivo en PDF ese archivo en PDF de la nota crédito tiene toda la información del emisor, del adquiriente tiene el código QR pero algo importante, mire mire la nota crédito no maneja el CUFE el CUFE, ese código único de identificador de factura va solamente para las facturas de venta en las notas crédito y en las notas débito no pero si sí tiene un código QR para poder registrar la información también ese visualizador yo puedo tener la información del de archivo XML y si nuevamente ingreso al correo electrónico pues entonces mire que me llegó un correo electrónico de parte del proveedor tecnológico donde me indicaba que eh, se había hecho una devolución acá ya entonces me ingresa a ver los archivos adjuntos la representación gráfica la nota crédito de la factura de venta y también el archivo XML yo en este caso le puedo marcar también como el acuse de recibo para esa nota aceptado o lo vuelvo a rechazar devolución aceptada enviar ya hizo el acuse de recibo al documento electrónico el cliente y podemos ingresar a Contapyme le decimos actualizar estado de todos los documentos o solamente de ese documento seleccionado y lo que el sistema va a hacer es que miren, allí está la devolución que termina en 6013 está recibida, aceptado y podemos ver el comentario que dice devolución aceptada es así como entonces el concepto de facturación electrónica y documentos electrónicos porque no solamente estamos hablando de la factura de la nota crédito y de la nota débito está listo dentro del sistema contapim para los que son usuarios pues también es de indicar que si ustedes facturan a través de la transacción de ingresos del módulo de automatización de documentos esta también está adecuada para que permita facturar servicios y pueda hacer la integración en línea con el proveedor tecnológico al momento de hacer una nota crédito o una nota débito, se hace a través de la operación de movimiento contable que también reporta directamente el archivo XML y la representación gráfica de dicha devolución. Por lo tanto, entonces ya está configurado dentro del sistema los modelos de facturación electrónica, en este caso asociados con un proveedor tecnológico que es de factoría checada. Pero para poder. A ver, el hecho ese envío, eh, tanto del documento, de la representación, pues lógicamente tuvimos que haber hecho algunas configuraciones dentro del sistema. A grosso modo y muy sencillas, ¿cuáles son? Fuera de los pasos que ya vimos hace un momento en las diapositivas, que tenemos que ir ante la DIAN, solicitar eh, como registro, la resolución, eh, pedir el número de la, de la, del prefijo y la numeración, el rango de numeración, pues dentro del sistema ContaPyME, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente dentro del sistema un punto clave muy importante que pueden empezar a adelantar es dentro del catálogo de terceros recoger la información de todos sus clientes e indicarle dentro de la opción que dice internet el email porque ese email es el que el sistema automáticamente va a utilizar para poder enviar los documentos electrónicos a todos sus clientes, contactos importante empezar a organizar y recoger ese tipo de información otro punto relevante es la configuración como tal ya del tema de la factura electrónica dentro del sistema, entonces vamos a ingresar por la parte de básico documentos de soporte y allí en los documentos que me soportan cada una de las transacciones del sistema por ejemplo la factura de venta le vamos a decir modificar cuando se le dice modificar, pues algo muy importante que se tiene que hacer es que Primero, poner el prefijo que la DIAN le entregó Y la cantidad de dígitos que permite la DIAN, según en la resolución le entregó Para poder emitir factura electrónica En este caso estamos haciendo la, el, el, el ejemplo con que la DIAN había entregado eh, un prefijo de PRUE Y pues una cantidad de dígitos en este caso pues ya hacemos la prueba me aparece la resolución la numeración pues datos de autoincremento toda la información que tenemos pero importante comenzar en en ese número que la DIAN nos indicó en la resolución nos habilitó usted va a arrancar en la facturación electrónica con el número 102030. allí se pone comenzar en ese número es una resolución que la DIAN dio directamente y en especial hay una pestaña que dice facturación electrónica y acciones Allí donde vamos a indicar que en este caso para este documento de soporte Vamos a sustentarla dentro del de documento electrónico factura de venta Y es importante tener en cuenta que yo puedo tener una factura de venta Pero también hay documentos como factura de exportación que también se presenta como documento electrónico Dentro de la factura de venta, cuando se escoge, vamos a indicar el driver o la comunicación con quien se va a organizar. En este caso, nosotros tenemos dentro del listado el driver de comunicación con el proveedor tecnológico de Factory HK. Pero la idea es que cuando hagamos el lanzamiento oficial al público de esta nueva versión del sistema ContaPyME, que lo está dentro de lo que se llama el Release 8 nosotros como empresa vamos a tener la opción de allí dentro de los drivers tener la comunicación con distintos proveedores tecnológicos ¿para qué? para que sea usted como cliente quien decida cuando va a hacer la transacción eh, con qué proveedor tecnológico se va a asociar con qué proveedor tecnológico va a adquirir el plan para enviar electrónicamente sus documentos en este caso tenemos a Defactory, Lo adicionamos dentro de la información Pero entonces miremos cómo podemos configurar unos datos ¿Qué datos se pueden configurar? El proveedor tecnológico nos da unos, unos tokens En este caso Defactory es el que nos da unos tokens Para poder como configurar y validar que estamos haciendo la integración de mi empresa A través de Contapime con ellos como proveedores tecnológicos Le indicamos el prefijo que la DIAN nos entregó y el número a partir del cual vamos a empezar a hacer la facturación electrónica configuraciones que yo ya tengo o sea datos que yo ya previamente hice cuando hoy en los pasos vimos tenía que solicitar la información ante la DIAN y habilitar pues el envío de correo a través de la plataforma de The Factory para que The Factory, el proveedor tecnológico, pueda enviar al cliente la información del XML, mirenlo aquí le estamos indicando, y del archivo PDF, es decir, de la representación gráfica. Una vez tenemos esta información, también le puedo configurar que en la parte del envío del de email, yo pueda enviarle email automáticamente al cliente, pero yo un email mío desde mi empresa, no que solamente reciba el correo del proveedor tecnológico, sino que si yo de pronto tengo una plantilla de correo, se lo pueda enviar al cliente directamente y le pueda decir, mire, señor cliente, gracias por comprar, por cambiar nuestros productos y servicios, le voy a enviar eh, el documento, la representación de la factura de venta para que usted pues la revise y la acepte cuando le llegue el correo electrónico de parte del proveedor tecnológico esos correos yo se los puedo indicar a la empresa que le, puede, que le indique o que se lo envíe al cliente pero también por ejemplo que se lo mande con copia oculta al vendedor porque yo por ejemplo como vendedor quisiera tener los correos que le están llegando a los clientes y poder tener dentro de mi listado si el sistema le despachó cuando le despachó a la hora y poder tener la información o por ejemplo es que el gerente de ventas quiere tener el control de todos los emails de ventas que le enviaron directamente hacia los clientes entonces con copia oculta yo le puedo poner un correo fijo para que le despache el email de todas las facturas también con copia al gerente o el representante de la parte comercial en este caso es la configuración básica que se hace dentro del sistema indicarle y asociarle a Contapyme el driver que ya le desarrollamos nosotros para integrar con el facturador, con el proveedor tecnológico configurarle el prefijo y el rango de numeración e indicarle cómo va a ser el modelo de envío de email y listo, esa información ya está configurada, basta con decirle aceptar Asimismo lo tendríamos que hacer entonces no solamente con las facturas de venta sino también con las notas débito y con las notas crédito Cada uno de esos documentos pues se deben configurar electrónicamente donde se le indica a través de qué tipo de documento electrónico es el que estoy enlazando La nota crédito o si corresponde a la nota débito El driver que en este caso es el proveedor tecnológico que tenemos Y qué acción ejecuta si ejecuta una factura de venta, la nota crédito o una nota débito en este caso pues relacionamos directamente para que el sistema el integrador nativo que hizo Contapyme sepa cómo interpretar la información y en el envío de email hacemos lo mismo a quién se le va a enviar para que tengamos copia de la información son los datos básicos y rápidos que se tienen que hacer dentro del sistema el grueso donde está Dentro del integrador que nosotros, INSOFT, hicimos para podernos comunicar con el proveedor tecnológico Y ya de parte del proveedor tecnológico, es el que se encarga de hacer la comunicación con la DIAN Y con los servicios web que ello presta, para poder almacenar y registrar toda la información En este caso, la estructura de Contapyme ya queda lista para facturar electrónicamente Bien, ya conocemos entonces cómo hacer el proceso de facturación electrónica, ya sabemos los diferentes actores que se tienen dentro de la facturación electrónica, ya sabemos también los diferentes pasos que como empresa se tienen que hacer para solicitar la facturación electrónica. Una gran recomendación, miren, esos pasos que se mostraron no los dejen para última hora y para última hora nos referimos a el último mes o los últimos dos meses que yo apenas estoy haciendo el proceso en noviembre, ¿por qué? porque va a llegar, si la fecha sigue igual, el primero de enero del 2019 un colapso de parte de la DIAN, ante todas las solicitudes que le van a hacer las empresas los mismos proveedores tecnológicos porque ya va a haber mucha solicitud del registro ¿qué se debe hacer? se debe empezar en este momento, la recomendación es empezar a solicitar los pasos previos solicitar que se va a hacer la factura electrónica la DIAN toma unos tiempos unos meses para dar una respuesta lo mismo con el rango de la numeración cuando ya se le habilita la resolución también la adquisición del certificado digital son procesos que uno debe empezar a hacer paulatinamente y no para última hora ahora ¿qué es lo que tenemos que nosotros analizar? dentro del sistema Contapime. Toda la información ya está lista. Actualmente, ¿cómo estamos con este lanzamiento hacia los clientes finales? Se los queremos mostrar para dejar la tranquilidad que InSoft ya tiene lista y ya afrontó el tema de la facturación electrónica. Nuevamente indico estamos haciendo el proceso de integración y de alianzas estratégicas con otros proveedores tecnológicos para que usted como cliente identifique dentro del listado de lo que nosotros ofrecemos con cuál proveedor tecnológico puede hacer como su comunicación la idea es poder a partir del segundo semestre de este año en curso ofrecer hacia los clientes el lanzamiento oficial del nuevo Release 8 que no solamente tiene el tema de facturación electrónica sino otras grandes ventajas que tiene el sistema Actualmente Insoft, nosotros, la casa desarrolladora del sistema Contapime, ya hicimos un proceso de solicitar ante la DIAN o enviarnos como eh, facturadores voluntarios. Ya la DIAN nos entregó también la aceptación. Estamos a la espera simplemente de que nos llegue la resolución con toda la parte del prefijo y con el rango de numeración. Estamos directamente esperando todo ese proceso para iniciar directamente desde nuestra propia contabilidad enviarle a usted como cliente o como futuro cliente la factura electrónica y todos los servicios que estamos ofreciendo y demostrando dentro de esta presentación. Una vez ya se tiene todo esto y organizamos el nuevo lanzamiento de la nueva versión del sistema se publica hacia los clientes. Por lo tanto, ¿cuál es la invitación que les hacemos en este momento? Si usted es usuario de Contapyme actual, tranquilo. En nuestras manos ya está todo el tema resuelto de la facturación electrónica. Encárguese de hacer los pasos previos que le van a consumir un tiempo ante la DIA. Si usted no es usuario de Contapyme, bueno, la invitación es, ¿qué pasa? ¿Por qué no se ha pasado a Contapyme? Estamos iniciando año. Es el momento justo para decir, voy a empezar este año 2018 con Contapime. Con la mejor solución empresarial, administrativa y contable. Con el mejor ERP. Cargues iniciales aporte corte de 31 de diciembre del 2017. Cargue su información. migres hacia Contapime. Obtenga las ventajas que va a tener el nuevo Release 8. En cuanto a funcionalidades, en cuanto a interfaz gráfica, en cuanto a amigabilidad. Pero cumpla no solamente con el tema de las NIF sino que también cumpla con la facturación electrónica que va a ser una exigencia por lo tanto entonces lo animamos para que en este momento si usted eh, no conoce de Contapime si usted no es usuario de Contapime nos contacte voy a poner allí dentro de las diapositivas la información de nuestra área comercial para que usted tome apunte de toda la información de nuestro departamento comercial, nuestra página web, nuestros teléfonos fijos y móviles. También de nuestras redes sociales. Para que nos busque, analice comentarios de nuestra aplicación. Usted busque qué dice la información, qué dicen nuestros usuarios, qué dicen las personas de Contapyme, Pueda participar de próximos eventos y en especial pueda aprovechar todas las funcionalidades que el sistema tiene. El día de mañana vamos entonces a organizar todo lo que tiene que ver con preguntas y respuestas a todo lo que tiene que, que ver con la facturación electrónica, con los datos que hemos visto. Por lo tanto los invitamos para que también pues, estén pendientes de toda esta solución de dudas y que ustedes en este momento están escribiendo las cuales pues, ya vamos a tener disponibles para que el día de mañana las resolvamos en conjunto con nuestro asociado, el proveedor tecnológico de Factory HK. Es el momento adecuado, tome una decisión. Tenemos distribuidores en este momento que están capacitados en todo el sistema Contapyme, Por lo tanto, hay un asociado directamente a usted en su ciudad. Es un distribuidor autorizado de Contapime. Nuestros datos están en pantalla. Seguimos entonces con nuestra moderadora, Marcel.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 Tercero, podrá saber si su cliente aprobó o rechazó la factura directamente en Contapyme ¡Y listo! Factura electrónicamente y lleve un control total. Contapyme, siempre un paso adelante. Espérelo muy pronto. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Alejandro por su intervención eh, sobre el tema de facturación electrónica. Con mucho gusto, Marcela. Igual a todas las personas que participaron, eh, gracias por estar pendientes de todos estos temas y de las conferencias que INSOF promueve a través de su comunidad con Tapime para que estén también muy atentos a próximos eventos que vamos a realizar. Efectivamente entonces eh, ya el ingeniero Alejandro lo había dicho pero yo les recuerdo mañana vamos a tener una sesión muy especial donde vamos a tener como un consultorio para dar respuesta a todas las preguntas que ustedes nos han realizado en la sesión del día de hoy. De igual forma vamos a dejar la sesión abierta un momento más para que ustedes nos dejen las preguntas para nosotros poderles dar respuesta en la sesión del día de mañana entonces quedan todos cordialmente invitados para que nos acompañen nuevamente mañana eh, a partir de las 10 y 45 de la mañana que daremos apertura a la sala para que no se pierdan la sesión de, de respuesta a las preguntas sobre el tema de facturación electrónica. Muy bien, para todos pues entonces cordial invitación y mañana nos veremos de nuevo. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Está buscando un software contable fácil de manejar. Su software actual cumple con sus expectativas. Ya implementó las NIF.